En, en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta, luego pasa por la calle donde los la escuela Él también quiso ser guillo, pero le pilló la guerra. So con la más corta y a la menos buena sin saber cómo ha venido tanto como No fue difícil cuando conoció a Mariela Hay no que te tener los ojos veros y un negocio entre las piernas Hay que ver que ponte el rimas a arribas a Se abuelo Soy marito marinero, cuando a una serena De que te entiendes que reciben no la